miércoles 9 de febrero del de año 2022. Lo prometido es deuda. Hoy les tengo a ustedes, porque muchas lo pidieron, el enseñarles a hacer el forro para agenda o cuaderno, como ustedes quieran. Este lo realicé hace mucho, mucho tiempo, en el año 2014-2015 más o menos. Lo puse como un recuerdo que me salió en Facebook en estos días. y entonces. Entonces a muchas les gustó y me dijeron, profe, enséñenos a hacer esto. Bueno, entonces retrasé un poquito como la, el calendario que tengo ya planeado y dije, les voy a enseñar porque es que es muy fácil. Eh, se puede hacer totalmente a mano o a máquina, como ustedes prefieran. Las más habilidosas lo pueden hacer a máquina, pero si no tienen máquina, si se les dificulta un poco, lo pueden hacer totalmente a mano, o sea, agujita, hilo y lo podemos hacer a mano. Para quienes me ven por primera vez y no me conocen soy Rosalba López, eh, soy la creadora de Mundo Rosy en Facebook, también tengo Mundo Rosy en Youtube, Mundo Rosy en Instagram, tenemos grupo de retos en Telegram y realizo manualidades muy dedicadas ella hace más o menos 21 o 22 años, aunque siempre me han gustado, desde pequeña siempre las he hecho fue como una herencia de mi mamá, que le gustaba mucho tejer, bordar. Por acá o sea, me llamo okay. no, me que... Entonces estaba buscando acá y ya veo que hay muchas conectadas, todas bienvenidas, las que me van a ver en grabación, bienvenidas también. Y les estaba contando entonces que hago manualidades porque me fascinan, me encantan. Y hace más de tres años que estoy acá en Facebook, enseñándoles cada ocho días, han habido semanas que no lo he hecho, pero por lo general cada semana nos reunimos para compartir una tarde muy amena, haciendo lo que más nos gusta, porque esto, aparte de que es algo eh, que nos puede dar un incentivo económico, también es un distractor, un hobby, un entretenimiento, que nos ayuda como terapia a olvidar muchas cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, a que se nos olvide que hay ropa en la lavadora, que hay ollas, para lavar que hay baños para lavar también no, o sea el oficio de la casa puede esperar un momento porque ante unas buenas manualidades no hay nada que se resista entonces en el día de hoy vamos a dar inicio a la realización del forro para la agenda espero que ay por aquí ya hay muchas conectadas Bertaligia, Nelly, Carmen, Dorita, eh, Michael, Jurani, eh, Lena Vanegas, bueno me disculpan si de pronto a veces no les leo bien los nombres porque la señal, eh, las letricas son pequeñitas, son muy pequeñitas y lo tengo a cierta distancia entonces no alcanzo a ver bien muchachas ¿Cómo les parece pero y hay unos nombres como un poquito difíciles de entender listo entonces les voy a pedir el favor de que compartan esta transmisión si quieren, si pueden, si las dejan, sería magnífico que muchas otras señoras otras mujeres así como ustedes que están en casita pudieran entonces aprender porque miren, esta idea de hoy sirve también muchísimo, por ejemplo, para una chica que trabaja en oficina para que cubra su agenda, muchas veces las agendas se nos quedan del año anterior y a nosotros nos da pena que porque se ve el año, ¿cierto? Yo tengo agendas que me han regalado de años anteriores y están totalmente buenas, solamente que dice 2019, 2020, y pues nos da pena usarlas, entonces este forro es magnífico. También para cuadernos especiales, para el colegio, de los niños, para de pronto regalarle a la profesora, recuerden que vienen días especiales, viene el día de la mujer, el día de la profesora, el día de la enfermera, el día de la madre. Entonces, a propósito de eso, antes de empezar, les voy a mostrar... Que recuerden, para recordarles, que tenemos por acá a Lili Corazones esperando por ustedes. O sea, Lili Corazones fue eh, el proyecto que realizamos en los videos anteriores a este, eh, acá en Mundo Rosa. Es un proyecto de venta, tiene un costo muy económico hasta mañana, hasta mañana jueves 10, eh, tiene el precio de 20 mil pesos con un bono de regalo, que serían los moldes de este oso, el oso Max. Ya a partir de el viernes, Lili Corazones subirá de precio y no tendrá el regalo. Entonces, les hago este recorderis para que aprovechen y puedan adquirir a Lili Corazones y al oso Max de regalo. Bueno, por acá se los vuelvo a mostrar. Este vamos a tener la clase el viernes, de dos clases que vamos a tener. La primera va a ser el viernes. Ahora sí vamos a comenzar y les voy a explicar lo más básico del forro de la agenda. Y luego vamos a hacer una y la vamos a decorar. Entonces una explicación en general y luego nos dedicamos a hacer la agenda que tenemos para el día de hoy. <coughs> Perdón. Entonces vamos a bajar por acá la cámara. Yo creo que acá nos vamos a ver muy bien. Por acá nos vemos bien. Bueno, entonces... Para hacer una agenda, ¿qué necesitamos? Necesitamos básicamente tres cosas. Vamos a suponer que esta es la parte que ya decoramos, acolchamos, que tenemos lista. Listo, esta es la parte número uno. Vamos a colocarle dos pedacitos dobles a cada lado, que nos van a servir para hacer la parte de la funda donde va a ir introducido las tapas de la agenda o del cuaderno y luego vamos a poner la, otra, la tercera parte yo estas las, las tomo como una sola parte porque cumplen la misma función y luego vamos a colocar encima la tercera parte que viene siendo vamos a cuadrar esto aquí bien que viene siendo esta tercera parte el forro de la agenda Vamos a coger solamente esta partecita acá para mostrarles cómo es de fácil hacer un forro. Vamos a suponer que estos alfileres, acá en este momento vamos a suponer que estos alfileres son la máquina, eh, perdón, la costura a máquina o la costura a mano. Entonces, cuando yo doy vuelta a la costura, entonces miren que si yo tengo pues todo cocido entonces acá voy a poder colocar la agenda por ejemplo esta esta es mi agendita personal chiquita la libreta de apuntes voy a poder colocar la agenda y acá me va a quedar el decorado acá va a quedar la fundita y ella va a quedar borrada o sea ese paso primero yo quiero que lo tengan muy muy en cuenta para que enseguida entonces me entiendan todo lo que vamos a hacer. Me disculpan por el ruido eh, exterior que se oye, pero son cosas que se me salen de las manos. Bueno, yo tengo este cuaderno o agendita, donde anoto mmm, algunas recetas de cocina. Aquí anoto recetas de cocina, entonces dije, voy a hacerle el porrito, ya se me está dañando. Miren que cuando uno no... Eh, eh, Como les dijera yo, cuando uno no cuida las cositas bien, se, les, se le empiezan a deteriorar. Entonces, esta agenda, para esta agenda o para este cuaderno es que en el día de hoy voy a hacer el forro. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a tomar el metro. En algunas partes le dicen el centímetro. Y vamos a tomar dos medidas. La primera medida es todo alrededor, de esta manera, teniendo cerrada la agenda. Y ya les voy a explicar por qué. Acá me da una medida de 32 y medio. 32 y medio. La segunda medida es el largo que tiene nuestro cuaderno o agenda, y aquí me da 22 y medio. ¿Por qué debe, hacer, porque debe ser así cerrada? Recuerdan que me dio volvamos a tomar me dio una medida de 32 y medio la tomo bien, la sostengo, volteo y aquí me sale 32 y medio si yo esta agenda la abro y le tomo la medida de esta manera me va a dar 29 y dos rayitas va a dar más pequeña, entonces no vayan a tomar la medida del ancho de la agenda con la agenda abierta ni con el cuaderno abierto debe ser cerrado porque cerrado esto, el lomo y si es argollado como en este caso nos va a dar eh, una medida mayor entonces van a tomar la medida con el cuaderno cerrado entonces en este caso nos da 32 y medio y de largo nos da 22 y medio bueno para esta es que vamos a hacer el forro les voy a explicar también con esta miren también con esta lo mismo sucede yo acá le tengo este papelito puesto porque como esta tiene aquí una bueno esta también lo tenía pero más pequeño pero esta sí tenía la propaganda más grande entonces vamos a medir acá 27 centímetros nos mide y si yo abro esta agenda esta es una agendita pequeñita, una libreta pequeñita, me va a dar 25. Entonces, miren, si hacemos la agenda con esta medida, si hacemos, perdón, el forro de la agenda con esta medida, cuando se lo coloquemos y vayamos a doblar, no nos va a servir. Entonces, cerrada la agenda y el largo 18. O sea que yo tengo que sacar una pieza de 27 y medio por 18, más ventajas de costura más ventajas para el eh, para el acolchado entonces acá yo ya tengo dos pedacitos de tela si yo lo fuera a hacer para esta agenda entonces la idea es unir acá estos dos pedacitos yo por acá tengo mi máquina de coser primera vez que voy a utilizar máquina de coser en vivo ahí me disculpan espero que me vaya bien me ha dado siempre mucho temor coser en vivo, no sé por qué. Lo voy a hacer con hilo azul, que es con el hilo que voy a trabajar ahorita, porque es que este paso yo ya lo tengo adelantado. Entonces voy a coser acá y les voy a mostrar luego qué vamos a hacer. Entonces, a ver quién está por acá, las voy saludando. Hola, Carola, ¿cómo estás? Karen, Gloria, qué rico que se unan a la transmisión. Y chicas, recuerden compartir. Entonces, vamos a coser por acá para mostrarles si la quieren hacer así dividida como tengo yo la muestra que ustedes vieron la muestra que ustedes vieron en facebook y la que les acabé de mostrar bueno aquí ya voy terminando esto es muy sencillo la verdad no sé por qué me había dado como susto hacer esto en vivo lo que pasa es que, a ver, uno es como pinchado. La máquina que tenía era viejita. Entonces, ¿qué pasaba con esa maquinita? No, estaba muy fea, pues, para sacarla en público. Eh, si quieres usar pañolensis, lo puedes hacer. Pero, ¿qué pasa? Es una pieza que van a... Le estoy contestando por aquí a Teri, que me está preguntando. Es una pieza que la van a manipular mucho. Entonces, el pañolensis tiende a soltar lanitas... Hacer, ¿cómo es que se llaman? Hacer bolitas, a ponerse como grumoso. ¿Listo? Bueno, entonces una vez yo tengo esto así en parejo, claro que no hay mucha necesidad, pero para que no me vean esto por acá como muy feo, voy a cortar este pedacito que sobró. Y lo que vamos a hacer es que el segundo paso es acolchar. Entonces, entre los materiales que vamos a utilizar hoy, que entre otras cosas se me olvidó decirles, llevamos telitas, llevamos guata prensada, eh, otros retacitos para hacer los apliques, cintas y cinta, entre entretela adhesiva o fusionable, eh, telitas como les digo de diferentes pinticas, miren esta que me conseguí tan genial, que, eh, o sea, es una misma tela y le puede sacar, vea, tiene esta pinta, tiene estos cuadritos, tiene estas otras florecitas, tiene rayas y tiene estas otras flores. Entonces tiene una, dos, tres, cuatro y cinco telitas, todas en el mismo tono de azul. Genial esta tela que me la conseguí, conseguí en tono rojo que ya la tengo casi acabada, en tonos morados y en tono azul. Entonces estos son los materiales de hoy, me disculpan que no se los había mostrado. Una vez tengamos las dos telitas unidas, recuerden la medida, la, la tela para la cual, perdón, la agenda para la cual yo estoy haciendo en este momento, este forrito, recuerden lo que mide. Entonces yo tengo que dejar buena, buena ventaja para las costuras y para el acolchado. Listo. Entonces, miren que aquí me queda bien. la voy a poner doble para que ustedes observen que quedó con buenas ventajas. Le podemos echar uno o dos centímetros por cada lado. Listo. Entonces, miren, miren todo lo que me queda acá alrededor. Suficiente para hacer el acolchado. Ya cuando hagamos el acolchado, ya ajustamos otra vez las medidas. Listo. Entonces, tomamos la guata y vamos a, así me queda como muy precisa, la vamos a colocar de esta manera ponemos la telita que vamos a utilizar, la ponemos encima de la guata y la fijamos con alfileres bueno a quienes me están mandando mensajes por whatsapp yo en este momento no las puedo leer porque no me puedo, pues, como desviar de acá de lo que estamos haciendo. Esto lo estoy haciendo así para cortar la guata. Ya les voy a ir diciendo los pasos. Ustedes me van siguiendo con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. Entonces, vamos a cortar. Cortamos la guata del tamaño que nos haya quedado la tela, que fue donde aplicamos las medidas. Según la agenda o cuaderno que vamos a utilizar. Esta yo luego la voy a terminar. Pero les, con ella les quiero indicar los pasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a coger una agujita, vamos a coger hilo y vamos a pasar bastas para que esa tela y esa entretela no se nos muevan. O sea, siempre, siempre lo mejor es pasar bastas por todo lado. Entonces, enhebramos la aguja, hacemos nudito, hacemos un remate inicial, soltamos este primer alfiler ya no lo necesitamos, y pasamos basta primero por todo alrededor por todo, por todo alrededor de la costura, en este caso, de este moldecito que tenemos acá, esta tela, por acá me trajeron aromática, muchas gracias, chao. Vamos a ponerla por acá y vamos entonces, como les digo, o sea, este paso a mí me parece muy importante porque si bien ustedes van a trabajar el acolchado a mano o a máquina, esto les va a facilitar y les va a evitar les va a facilitar el trabajo y les va a evitar muchos dolores de cabeza porque es que acolchando nos pasa que la tela se nos recoge aquí no están notando la hebra porque es un fondo blanco pero acá ya la van a empezar a ver inclusive que acá tiene un rotico la tela pero es en todo el orillito y ese sale ahorita entonces miren lo que estamos haciendo estamos dándole una pasadita con eh, ilván puntada de basta, bastilla, en fin una puntada normalita, bueno ni tan normalita, miren que siempre está grandecita, pero digo yo pues al tipo de puntada la puntada más común, se desenobreó la aguja, hoy cuento con una aguja de ojito grande, gloria a Dios, entonces fácil de enhebrar nuevamente, Hola profe, aquí llegando Rocío Rivera, muy atenta a la explicación Teri, Liliana que está hermoso. Buenas tardes, Beatriz Elena, eh, María Arenas. Ella queda bonita, o sea, sobre todo que si es una fundita de tela, nosotros vamos a poder lavarla, ¿cierto? Bueno, aquí vuelvo y en Ebro. Y ya les voy a mostrar, si ustedes quieren, pueden seguir pasando puntadas. Yo hice un curso solo de acolchado cuando vivía en Medellín con la caja de compensación de allá que se llama Confama, las de Medellín conocen y esto fue en lo que más nos insistió la profesora en hacer este basteado antes de empezar a acolchar fuera a máquina o fuera a mano y hay cosas que a uno se le quedan como muy grabadas entonces ustedes pueden seguir acolchando todo esto yo no lo voy a seguir haciendo pero ustedes ya me entienden que la idea es fijar bien la tela. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una medida. Si ustedes tienen una reglita que les sirva, genial. Si no, van a cortar un pedacito de cartón, del ancho que ustedes quieran que sea el acolchado. Y vamos a empezar a, hacer, a trazar las líneas. Eh, en este momento, espérenme, paro por una ticita blanca porque ustedes acá no me van a notar mucho lo que yo voy a hacer entonces esperen traigo la ticita blanca que se me quedó por acá que no es mi tiza es un pedacito de jabón por acá tengo cómo les parece que le quité la cama al gato que para que no se me hiciera por acá cerca y aquí está acostado detrás entonces miren vamos a trazar estas líneas nos ayudamos con la regla O si no les gusta el ancho de la regla. A mí esta regla me parece que tiene un ancho que apenas es. Que creo que tiene un ancho de 3 centímetros. Listo. Entonces mire, trazan eso. Que sea delgadito el jabón porque me están quedando pues como muy gruesas. Pero las que somos un poquito segatonas, genial. Bueno, así vamos a hacer a todo el trozo de tela que tenemos dispuesto para nuestra agenda así lo vamos a hacer todo luego lo vamos a hacer al contrario voy a hacer unas poquitas acá luego lo vamos a hacer así al contrario acá es donde más se está notando porque como esto es blanco pues no, no se nos nota mucho entonces miren va quedando como así como de esta manera ustedes pueden como les digo empezar a coser con bastica rematan al principio voy a hacerlo acá con esta rematan por acá para que no bien al bordecito porque como luego vamos a emparejar y de pronto cortamos el acolchado entonces un, un centímetro más arribita del bordecito hacen la, la puntada inicial el remate inicial y empiezan a colchar eh, con bastillita, con puntadita. Miren, yo ya les voy a mostrar que aquí se va a ver. Cortemos esta para que no nos interrumpa. Entonces van a hacer este acolchado. Eh, yo les sugiero que hagan el esfuerzo las que tienen máquina de hacerlo a máquina. Las que lo vayan a hacer a mano lo hagan bien pulidito. Si son bastas grandes que sean todas grandes. Si van a ser bastas pequeñas, que sean todas pequeñas. Pero que el acolchado sea parejo. Eh, la verdad que en, es, en esta partecita no me voy a detener mucho. ¿Por qué? Porque yo ya hice en YouTube hay un... No voy a rematar. En YouTube hay un costurero básico, el cual yo acolché a mano. Y ahí está el video y lo pueden ver. Entonces, a ver, aquí voy acercando un poco a la cámara... Aquí ven cómo nos puede quedar. Listo. Miren que va quedando bien. Yo este paso lo tengo adelantado. Como les dije inicialmente, yo voy a hacer eh, la funda para esta libreta. Entonces yo ya recorrí esos pasos. Y aquí tengo el trabajo hecho. ¿Qué hice? Corté la tela, los dos colores, los uní. Luego hice, lo bastille todo, le pasé pues la puntada del van y le tracé con la regla, le fui trazando las marcas y pasé la máquina. Miren, se los voy a acercar. Lo hice con color azul para que acá, en esta que son florecitas, se notara. Entonces yo ya tengo esta parte. Acá, ¿qué vamos a hacer? Lo que más nos interesa es, vamos a pasar ahorita el letín cinta con la cinta y vamos a hacer el modelito que tenemos para esta ocasión. ¿Cuál modelito he escogido yo? Escogí un platico, aquí lo tengo en papelito los moldes, un platico con un pocillo. El pocillo va en dos veces. Lo voy a mostrar acá en esta parte. Ahí me perdonan pues los moldes que yo, los, yo aprovecho todo papel que llega a mis manos, entonces acá están los moldecitos ¿cómo vamos a hacer estos apliques? entonces vamos a tomar los pedacitos, vamos a decidir en qué los vamos a hacer entonces yo en este caso lo, los voy a hacer en estos tres colores ay profe, pero ¿por qué rosado si usted está trabajando azul? las florecitas tienen rosado, entonces yo quiero que resalte y la cinta que le voy a poner en el pasacintas es rosado ¿Cuál es la, el paso a seguir acá en este momento? Pegarle la entretela adhesiva a estos retacitos para luego sacar los moldecitos de las piezas que voy a trabajar. Entonces, para eso, yo me voy a ayudar acá de esta basecita colchada porque encima de esto no puedo poner la plancha. Entonces, me voy a ayudar de esta basecita. Es una tablita con espuma y forradita. Voy a prender la plancha. A ver, por acá está la conexión de la plancha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo, por ejemplo, aquí tengo un pedacito de entretela. Yo voy a mirar. El plato va a ser rosado. Entonces, yo no tengo que pegarle entretela todo este pedazo rosado, no. A un pedacito. Y las orejitas del pocillo también van a ser rosadas. Entonces, yo creo que con un pedacito de tela que yo corte, voy a tener, o sea, va a ser suficiente creo que con este pedacito más que suficiente, entonces lo voy a poner acá eh, necesito sacar un pocillito eh, de estos cuadritos entonces miro la, el molde y miren que con un pedacito de tela tengo entonces vamos a cortar el pedacito de tela que vamos a necesitar lo pongo ahí en la entretela o sea, esta es mi manera de trabajar y voy a sacar otro pocillito acá listo voy entonces vamos a pegarlo acá ojo que acá si yo paso la plancha, la plancha se va a pegar entonces yo más bien le voy a quitar este pedazo de entretela Para que no se me pegue la plancha Listo, miren, aquí está la entretela Voy a pegar este y voy a pegar estos dos O a cada pedacito por aparte, como ustedes quieran Bueno, y paso la plancha Entonces vamos a pasar la plancha Para que se nos adhiera la entretela a las telitas Y podamos cortar los apliques que vamos a hacer nos fijamos que ya esté, y sí, ya, ya se pegó, la plancha sin vapor. Sin vapor. Ponemos en el suelo, desconectamos la plancha, y ya nos queda, que no se me vaya a caer esto, ya nos queda entonces para sacar los moldes, y los vamos a marcar. Entonces voy a marcar acá el molde de este platico, yo les dije que hoy íbamos a hacer esto todo acá nosotras. Vamos a sacar el molde de este platico. Vamos a sacar el molde de las orejitas. para Una para un lado. Ya lo vamos... Acá me va a tocar... Como es tan pequeñito el molde, es más que todo dibujarlo. Y que el molde no lo tengo hecho en algo así como bien bien tiecito, entonces aquí lo voy a dibujar y la otra orejita para el otro lado porque el otro pocillo lleva la orejita para el otro lado yo les voy a dejar un pdf como de esto no hay moldes les voy a dejar un, perdón, un pdf, no unas imágenes, ahorita las subo al final en Mundo Rosy, voy a recortar esto donde les dejo los moldes de este de estos dos posillitos del platico y otros moldes que les quiero dejar por si quieren hacer otro modelito les tengo molde de mariposita molde de flor el molde del helado de la que originalmente vieron la que vieron eh, o sea de la agenda que vieron decorada bueno aquí ya tenemos uno tenemos vamos a, recoger, a recortar la otra piecita que es la oreja del pocillo pero como son dos pocillos son dos orejas esto lo vamos a pegar ahorita ustedes lo pueden pegar a mano con puntada fijete o a máquina con puntada festón lo que pasa es que como la muestra está a máquina pues yo se los quiero mostrar a máquina recuerden lo que les dije hace ocho días todo lo podemos hacer a mano, pero hoy les quiero dar gusto a las que tienen máquina. Sin embargo, las que no tienen o no son, no la saben manejar. Bueno, el motivo que sea, lo pueden hacer a mano. Este es el aplique como moderno. Esta es la forma de trabajar el aplique en password moderno. Porque el tradicional es dejando ventaja de tela. Para doblar hacia adentro, me parece un poquito más complicado Igual este se facilita para trabajar a mano y a máquina Listo, aquí tenemos ya esto, vamos a recortar Vamos dejando todo esto por aquí a un ladito Vamos haciendo orden porque se empieza a ver todo como muy desorganizado, listo Acá vamos entonces a cortar un pocillito. Entonces también lo vamos a marcar. Muchachas, esto pues no sé. Hay cosas que a uno se le hacen muy fáciles. Para mí esto es muy fácil. No sé para quien lo esté viendo por primera vez qué tan fácil le parecerá. El moldecito que yo les saqué es todo redondito. Este que estoy haciendo en este momento tiene como basecita. Entonces recortamos. ¿Cómo les parece que de este marcador borrable he comprado ya dos? Bueno, el primero se me acabó. El segundo salió la punta mala. Pues no me percaté de mirar dónde lo compré. Y este es que no marca casi entonces hay momentos en que si la tela pues no se me facilita yo no veo la marca listo aquí ya tenemos un pocillo y vamos a cortar el otro pocillo para las que apenas están llegando estamos haciendo el forro de una no este no me sale así estamos haciendo el forro para una agenda Sería muy chévere que ustedes tuvieran ese detalle, por ejemplo, con las profesoras. Las profesoras, pues, fijo, tienen su agenda. Entonces, bueno, ellas tienen su agenda y ustedes no saben cuánto miden, pero ustedes le pueden comprar una libreta y regalársela personalizada haciéndole el forro a la agenda. Me parece excelente regalo. Listo. ¿Cómo va a quedar esto aquí, entonces, en el forro? va a quedar de la siguiente manera, viene el platico, viene el pocillo con la orejita acá y este otro viene acá adentro con la orejita al otro lado, listo, eso es lo que vamos a hacer, yo lo voy a organizar bien aquí mirando hacia mí para poderlo hacer en la máquina. Entonces, a ver, voy a cuadrar aquí de una vez donde iría el asa de la orejita o la orejita, pues de este pocillo. A ver, creo que iría acá. Lo puedo hacer luego, entonces lo voy a hacer en la máquina ya les voy a mostrar cómo va a quedar o sea esto lo vamos a hacer en este momento porque no lo tengo hecho y esta es la que traje adelantada pero solo hasta este paso entonces vamos a correr por acá la máquina vamos a prender vamos a ajustar acá la puntada y creo que ya entonces voy a empezar a coser acá a ver, esta es la mitad, que sí me quede como en el punto exacto. Vamos a poner un alfilercito, porque de pronto se nos mueve. Entonces, que no nos vaya a coger las dos, las dos telas. Y voy a empezar a coser. Ahí me disculpan el ruido de la máquina, pero toca así. Toca así para que ustedes puedan ver eh, y para hacerlo más rápido, porque se imaginan yo cosiendo esto a mano, desactivo, pues cosiendo. No sé si se si alcance a ver ahí la máquina un poquito, si se alcanza a ver, de pronto la corro otro poquito para que vean mejor. En las vueltas le vamos ayudando a la máquina a dar la vueltica para que nos quede bonito. Haciendo con azul para que resalte, yo soy muy de, de coser a ojo. Entonces, aquí estoy. Dice que como ustedes me están viendo, de coser también con mucha paciencia, porque yo soy de las que ojo la máquina y de una lo que voy a hacer, lo hago bueno, perfecto, ya aquí esta parte, cortamos las tijeras, que no se me vayan a embolatar, cortamos acá, les voy a mostrar y sigo pegando, ahí ya nos quedó el platico, voy a pegar la orejita, tengo que mirar bien dónde va, de acuerdo al pocillito que voy a pegar, entonces ahí creo que queda bien. Vamos a poner un alfilercito como para ayudarme. Y vamos a empezar a pegar. Bueno chicas, ténganme paciencia en este pasito. Que toca hacerlo así de todas maneras. toca hacerlo así para que ustedes vean todo el proceso listo no se me vayan a aburrir ni se me vayan a ir que esto se compone hoy como hoy les estoy recordando que hasta mañana es la promoción de de Lili Corazones a que no adivinan hoy les tengo otra rifa solo de Lili Corazones pero miren ustedes Genial porque ustedes ya vieron, por aquí se enredó un poquito el hilo. Genial porque ustedes ya vieron eh, cómo se hace Lili Corazones. Entonces qué bueno que alguna de ustedes se gane el molde. Hoy voy a rifar un molde de Lili Corazones para que estén atentas. Para que estén atentas que al final lo vamos a rifar. Listo, ya esta parte. Vamos a cortar hebritas, vamos a dejar bien pulido el trabajo, cortando lo que nos sobra y vamos a, cortar, a pegar el pocillito, la tacita. Entonces por acá había dejado el alfiler, vamos a pegar esta tacita acá. Bueno, miren que esto se va viendo bonito y se va viendo muy fácil de hacer. Eh, a lo mejor me estarán preguntando por la puntada que estoy utilizando. Es puntada filete, la mayoría de las máquinas la traen, es puntada filete. También pueden utilizar la puntada zigzag. También pueden utilizar esa puntada. Esta es una imitación del filete que se hace a mano. Pero ustedes pueden utilizar la puntada zigzag en la máquina. Bueno, aquí cometí un error y no lo voy a seguir cometiendo. Aquí debía haber cogido. Esperen yo. Vamos a desbaratar. Vamos a desbaratar este pedacito de arriba porque acá debe ir metido el otro pocillito. Entonces, esperen, cojo el desbaratador. Por acá lo tengo. Vamos a desbaratar este pedacito. Si ¿Sí ven, uno a veces <ríe> se eleva y comete el error. Tienen que planear muy bien, el, según el modelito que ustedes escojan para decorar, como quieren, como quieren que vaya. Entonces, deben saber qué va primero, qué va después, qué va puesto y superpuesto. Entonces, este va así: ella va así, torcidita la tacita. Listo, menos mal caí en la cuenta en este momento y podemos entonces subsanar, perdón, subsanar o remediar aquí el errorcillo de que no nos acordamos que ahí va. El otro. Bueno, y acá podemos ya. También tenemos que tener en cuenta que acá. A ver, cortemos para que ustedes se fijen. Ay, que acá va la otra orejita. Entonces, ojo con ir a pegar el pocillo sin pegarle la otra orejita. Entonces, acá. Voy a fijar un poquito, a ver que ustedes me vean. Levanto y pego esta orejita. El conito que tiene la otra agenda, aquí se las pongo para que lo vayan mirando. Este conito es también fácil de hacer porque tiene los trazos muy derechos. Quitamos alfilercitos que a veces... Se nos olvidan que los tenemos ahí, aunque si están eh, perpendiculares a la máquina, la, la máquina los pasa. Pero si no, sería una obstrucción para la máquina y no queremos que, que le pase nada a la máquina de coser, ¿sí o okay? qué? Acá ya vamos pegando, a ver si me están viendo, un más para acá. Esto es un reto para mí hoy, coser en vivo. Nunca, nunca lo había hecho. Me había dado pánico coser en vivo, no sé por qué. No, yo creo que sí sé, por lo que les dije ahorita. La máquina era muy feita y traqueaba. No sé si esta les suene mucho, pero la otra sonaba más. La otra sonaba más y no estaba como muy linda para sacarla en transmisión porque una máquina que tiene ya muchos años, ellas se van pelando, se van oxidando, se van poniendo amarillas, no sé si a ustedes les pase, por lo menos pues a mí me pasaba con esa máquina, o me pasa, pues porque todavía está. Aquí ya no es sino coser el otro pocillito, y listo. Desde acá vamos a coser... Listo, ya vamos a terminar. Listo. Ya terminamos el decorado que le queríamos poner a esta, ustedes ajustarán más la puntada, lo harán más despacio, utilizarán un hilo que les guste más, unos colores que les guste más, ya como les digo siempre todo es cuestión de gustos, entonces así nos quedan los dos pocillitos, que continúa ahorita, entonces ahorita lo que continúa, creo que taraje así, acá vamos a colocar el pasacinta, nos fijamos bien el derecho. Este sí lo voy a pegar con hilo blanco y vamos a pasar la cinta. Mientras paso la cinta las leo. Saludos desde Ciudad Juárez, en México. Muy bonito diseño. Gracias, Nelly. Astrid, ¿cómo estás? Acabando de llegar. Bueno, se vale, no hay problema. Dorito, Dorita nos manda un corazón. A ver, acá está esto con un hilito atravesado. Vamos a pasar eh, la cinta acá. Estaba como fuera de foco yo. Vamos a pasar la cinta. Ya hoy traje esta aguja plástica que la utilizan mucho los niños en las labores escolares. Nos fijamos bien el derecho del pasacinta. Bueno, espero que sí les esté quedando entonces bien explicado. Yo hago mi mejor esfuerzo porque ustedes me entiendan. Es mm, haciendo que ustedes pueden decir si sí, entendí o no, porque si dejamos todo en la mera teoría o en el video, quién sabe cuando lo vayamos a hacer, ya se nos olvide, aunque ahí queda grabado y ustedes pueden retomar cuando quieran. Cuando quieran pueden volver a ver el video porque el video queda grabado. Vamos a sacar. Ah, es que es una. Esta cinta está casi que doble. ¿O dónde se quedó el otro pedazo? Bueno, acá. Listo. Entonces, esta cinta está, pero les digo, medida. No tenía más de este color y pues me parecía que era la que mejor le quedaba puesto que las florecitas tienen rosadito y ya que hicimos aquí todo rosado entonces con este pedacito voy a hacer un moñito hacemos el moñito que entre otras cosas no aliste vale silicona para pegarlo pero se puede pegar a mano listo, ahorita miramos entonces para pegarlo acá vamos a enhebrar la máquina con hilo blanco entonces aquí les voy mostrando mi máquina por dentro esta máquina la adquirí en diciembre porque la máquina normalita la que tenía de siempre se me dañó le dio por no coser más y la verdad es que la llevé como tres veces y y cada que la traía tenía que volverla a llevar entonces pues no no había caso ya seguir como bobeando con eso. O sea, hay veces que como que Dios le manda a uno las señales y uno como que no las, las lee, ¿no? Como que no las comprende. Y yo dije, no, es que la verdad es que ya es hora de estrenar máquina. Ya es hora de estrenar máquina porque ya llevaba. Imagínense, yo tengo. ¿Cuántos años de casada? Ya me olvidó los años de casada. Yo me casé en el 93. Ay, ah, les cuento, esta máquina enhebra sola. Ya la iba a enhebrar. Ah, yo es quedándomelas aquí con ustedes sabiendo que ya enhebra sola. Tiene un ayudador para la enhebrada, que es genial. O sea, esto sí es de lo mejor que pudo haber traído esta máquina. Que enhebrara sola. Bueno, vamos a ajustar la puntada. Y... Como les digo, ¿qué vamos a hacer? Paso a seguir. Pegar este letín, este pasacinta, y vamos a hacer puntada a cada lado. Por ahí en otra transmisión oí que la profesora dijo, cuidado con pasarle una puntada a la mitad. Ay no, ni riesgos, porque entonces dañan, la, dañan la, el, el decorado de la cinta. Entonces, pasamos costurita a cada lado así como lo estamos haciendo acá y ya solo nos queda aquí yo me voy a curar en salud y para que no se me vaya a salir la cinta la voy a rematar y solo nos queda ya armarla el forro. Miren que es fácil y rápido. Bueno, yo traía ya esta parte acolchada. Yo traía esta parte acolchada y eso me facilitó mucho. Cortamos y miren cómo nos va quedando. Entonces... Miren que es fácil hacerlo. Esta es la agenda para la cual va esta, este forro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo ya les expliqué al principio, perdón que la volteé hacia mí, pero me toca. Yo ya les conté al principio los pasos cuando uno hacía el forro de una agenda. Entonces yo acá ya tengo las telitas listas. ¿Dónde se quedaron las telitas? Por acá están. Allá ya las tengo listas. Entonces, pasos a seguir. Es colocar los lados que nos van a seguir, servir de fondo para introducir. Así de esta manera. Donde vamos a introducir la pasta de... El cuaderno o la agenda, esto lo vamos a poner muy bien fijo. Acá lo vamos, vamos a pasar esta gallina para este lado para que no se me atraviese aquí la mano. Entonces vamos a fijar muy bien estos laterales. Ya les voy a mostrar el otro. Bien, es la medida, es como ustedes la quieran el fondo que le quieran dar a lo que va a tener de, eh, a ver, este espacio para colocar ya la tapa del cuaderno de la agenda. Ustedes le van a dar las medidas que quieran. Miren, en este caso, por ejemplo, para esta agenda, este mide 25 por 16 y medio. Y yo lo doblo a la mitad. Y lo pongo acá en las dos partes que me quede bien cuadradito porque luego vamos a pasar la costura entonces estamos en este punto ya para coser y dar vuelta a la agenda le dejamos un una abertura para poderla voltear obviamente Eh, por aquí dice Luz Elena. yo tengo una igualita y ¿saben que No le he podido con el generador. ¿Qué es el generador? No sé. ¿Qué será el generador? Ah, con el enhebrado. Ay, no, es de practicar. El señor cuando me la vendió... A ver por acá, rescato unos alfileres que me hacen falta. Que se me hizo una partecita que les había mostrado por acá, se cayó. Bueno, no importa. El señor cuando me entrenó, donde yo la compré, el señor que me entrenó, a ah, eso sí me hizo repetir yo misma que repitiera y repitiera el enhebrado. Bueno, entonces acá toca para que esto no se nos mueva. Si no tuviéramos alfileres, ¿qué haríamos? Pues lo haríamos con hilo que ya desapareció el hilo. Aquí está, <ríe> creí que se había caído. O sea, esta es una labor que no es de corte, cosa, pega. No, esto es de paciencia, de paciencia. Entonces aquí yo voy a bastear. Recuerden, los trabajos que nosotros basteamos nos quedan más pulidos, nos quedan más prolijos, porque no damos pie a que el pie de arrastre de la máquina nos jale la tela y después... ¡Ay, pero yo había cortado bien! Y resulta que eso se arrastró, las telas ya no coinciden, eso quedó embombado. Aquí vamos más a la fija. Yo no haya, pues no voy a decir que eso no les pueda pasar. De pronto, sí, nadie está libre. Voy a quitar estos dos alfileres de acá. Pero vamos más a la fija haciendo las basticas Recuerden que yo les he contado, yo tenía una tía que cosía muy bonito, le admiraban mucho todo. ¿Por qué? Porque ya todo lo basteaba. Todo lo basteaba. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo. A ver si las puedo ir leyendo, si me quieren en este momento hacer alguna pregunta. Bueno. Ya no me estoy viendo en el computador. No sé qué pasó por acá. No vaya a ser que yo pare la transmisión. Ay, ah, ahora sí, ya me volví a ver. Seguramente cuando eh, puse algo ahí encima del computador se activó algún comando y entonces eso fue lo que pasó. Bueno, voy a quitar ahorita estos otros dos alfileres que tengo ahí debajo, que ya empiezan es como a estorbar. Listo, por aquí vamos basteando, hermosa funda, Emma muchas gracias, Blanca Lilia también dice que muy hermosa, muchas gracias, ella se ve bonita, sobre todo puesta, ¿saben con qué otros estilos se pueden hacer estas fundas? Vamos a quitar estos otros dos alfileres, con las muñequitas son bonet. no sé si ustedes las distinguen, las muñequitas que son, eh, estas que no tienen carita, que el sombrero a propósito les tapa la cara, esas esas muñequitas se ven muy lindas, eh, con esa muñequita fue que yo tuve decorada una agenda, bueno, no son agendas ni son cuadernos, son como unas libretas que le dan a uno a veces como en entidades, como para que uno les haga la propaganda al cargarlas para todo lado, ese tipo de cuaderno, eh, como es este que tengo en este momento que es de un, una crema facial entonces yo tenía un cuaderno de esos o agenda de esas o libreta de esas y yo le hice el forro para que no se viera el año del cual era y de la entidad que me la habían regalado entonces yo le hice el forro con una muñequita de esas sombreronas no todo el mundo tenía que ver con mi agenda todo el mundo me preguntaba Gracias Alejandra, Marta, hola Shirley, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a la transmisión, Gloria, Marta Rodríguez, siguen ¿sí que me pongo a hablar con ustedes y se desenhebra la aguja, ¿qué quiere decir esto? Momento de enhebrar nuevamente porque eso quiere decir que ya está muy cortica la hebra, cuando eso se empieza a zafar es por eso. Sí, y así queda hermosa con esas muñequitas. Muy bonita. Les digo, en Pinterest hay muchos motivos. Pueden encontrar muchos motivos de esas muñequitas sombreroncitas. Yo a mi vecina le he decorado unas libreticas pequeñitas. Por aquí quito este otro alfiler. Con esas muñequitas. Le gustan mucho. A ella le gusta que yo le haga sus forritos a, la, a esas libreticas pequeñas. Unas que venden como en el en los sistemas de transporte con un lápiz que son muy baratas como a dos mil pesos bueno, a eso las vendían el año pasado ya como está todo de caro, quién sabe cómo estarán este año esas agenditas también se les hace el forrito y quién se da cuenta pues que es una agendita de dos mil nadie entonces miren que es una labor chévere con la que uno queda muy bien si fuera a dar un regalo por ejemplo y si es para uso nuestro no pues Genial, porque quedamos como unas reinas y todo el mundo nos pregunta, ay, ¿dónde la compró? Eh, con mucho gusto, Marta Lucía, ella me dice que gracias por las enseñanzas, con mucho gusto. Lo que yo les pueda enseñar, aquí estoy. Desde Perú me saluda Rebeca, bienvenida. No sé si ya te habías unido antes a otra transmisión, primera vez que te veo. Yo hay veces no las puedo ver a todas. Ahora porque doy puntada y miro para el celular, entonces las puedo ver, las puedo leer. No, yo, ay no, Yoli, no estabas atenta, no estabas atenta, no, yo el acolchado lo hice. Yo les, se les toca ver la repetición del video, porque yo les mostré cómo eh, que cortábamos las telas y las queríamos combinadas teniendo en cuenta el largo y el ancho del cuaderno que vamos a a utilizar pues a, al cual le vamos a hacer el forro y uníamos las telas ya luego cortábamos la guata hilvanábamos eh, bien por todo lado les conté que yo había hecho un curso y que la profesora nos insistía mucho en eso hilvanamos eh, bien y hacemos el acolchado ya sea a mano o a máquina a mano hay un vídeo en youtube de un costurero básico que yo les enseñé Allá pueden ir a mirar cómo es lo del acolchado Igual ahí les hice un poquito Pero yo ese paso del acolchado ya lo traía Listo Porque o si no nos quedábamos acá Pues echando máquina Entonces no Acá ya termino Y les voy a decir van a dejar Van a señalar Ya la tiza también voló muchachas Esto aquí todo huele Aquí huele aquí el gato, huele la tiza Y yo me tomo mi aromático un momentico Julie, luego repites el video. Miren, yo les aconsejo que la abertura para darle vuelta a la agenda la vamos a dejar así por un ladito, listo. Y ya les voy a luego les voy a decir el por qué por ese ladito, por uno de los dos extremos. Vamos a coser todo esto, listo. Entonces otra vez máquina por acá. Y para que ustedes vean, no voy a cambiar. No voy a cambiar el, el color del hilo. Lo voy a dejar así. Para que ustedes miren. Y voy a coser un poquito hacia un lado. Porque ahorita que la miré, veo que me quedó como muy justica la, las medidas. Y me da miedo que me quede estrecha. Bueno, vamos a coser. Aquí ya. Me disculpan, no las miro mucho porque. A ver, hagamos otra puntadita. Aquí ya no las miro mucho porque. Me voy a concentrar en que me quede bien pulido. Para conservarlo. La misma distancia que le he dado a la costura. Entonces, si las miro, no gozo parejo. Bueno, vamos a hacer otra puntadita. Eso. Listo. A mí en las esquinas me gusta devolver la puntada. Miren que ahí va quedando ya la costura hecha. Me disculpan que no les esté conversando. Me disculpan que me quede calladita, pero ya les dije, es para que esto quede bien hecho. Y ya, aquí ya vamos a terminar. listo chicas bueno a esto obviamente se le hace zigzag o filete las que tienen fileteadora estoy quitando la basta pero como nunca sabe uno que de pronto se haya podido despistar entonces no le voy a hacer el filete todavía más adelante se lo hago le estoy cortando las esquinas para que las esquinas no me hagan eh, como tumulto, no me ocupen ahí espacio. Y vamos a voltear. Esta es la prueba de fuego, la volteada de la agenda. Crucen los dedos muchachas para que esto haya salido bien. <ríe> Hola Luz Marina, ¿cómo estás? Flor qué bueno, tarde pero llegaste, más vale tarde que nunca, Marixa, cómo estás, Beatriz, Elena Román, eh, muy hermoso el proyecto, no cosemos a máquina o no la tenemos, bueno, no sé qué me quieres decir ahí, entonces miren cómo está quedando después de volteada, estas esquinas hay que sacarlas bien, recuerden que acá nos va a quedar abiertica a un lado, ya vamos a mirar ahí ese detalle. Estas esquinas hay que introducir la tijera o con una aguja, la sacamos bien. Luego es cuestión de planchita, entonces ahora nos vamos a ayudar de una aguja, a ver una que haya por acá más gruesita y vamos a sacar, esta tiene la puntita roma, entonces es muy chévere porque nos ayuda, ay por aquí ya jale una hebra, nos ayuda a jalar bien, a darle vuelta bien a estas esquinitas. Yo soy brusca, ¿para qué muchachas? No se los niego, soy brusca, entonces sé que tengo que hacer las cosas con calma y soy como que como hacerlas de una vez entonces no me vayan a copiar esa parte bueno, acá entonces toca coser con puntadita escondida entonces damos vueltica basteamos y hacemos la puntadita escondida pero yo les dije que yo luego le iba a vamos a mirar la prueba de fuego acá miren perfecto nos toca así poquito la, doblar la agenda, aquí entró perfecto, y cuando doblamos, miren que ya nos queda súper bien, resulta que esto hay que, yo la voy a hacer algo acá para que ustedes no lo vean feo, pero recuerden que yo tengo que voltear, como ya vi que me quedó bien, yo tengo que volver a voltear, y hacerle el zig zag ¿listo? bueno, ¿qué se, ¿dónde quedaría el moño que va acá? en todo este descontrol que se me armó acá esperen, buscamos el moñito que él tiene que estar por acá porque ese moñito me parece fundamental pues muchachas, el bol, el moñito ya no existe <ríe> el moñito voló espérenme yo lo ubico a no ser de que esté por acá caído de que esté en el suelo cuando uno necesita más las cosas, las cosas se pierden no, el moñito ya no está ¿dónde fue? ah, está en el suelo muchachas ustedes me ven a hacer aquí 20 mil piruetas pero yo les consigo todo entonces el moñito queda acá miren esperen, yo termino esto porque me parece como fundamental que ustedes vean esto bien terminado qué tal pues uno entregar una cosa así de cualquier manera ni riesgos yo ya sé que ahí va a estar con puntadita escondida y que luego desbarato para dar vuelta y poder hacer bien el remate, bueno, recuerden que voy a rifar introducimos por acá Voy a rifar unos moldes de Lili Corazones, así es que no se pueden ir de la transmisión todavía. Entonces miren, acá muy fácil lo voy a coser. Ustedes saben que la puntada escondida es puntadita, ¿si ¿sí me estarán viendo ahí? Puntadita a un lado y puntadita al otro lado eh, se surce un poquito, se frunce, se jala, se ala, bueno como ustedes quieran decir eso hay como 20 mil maneras de decir sino que la agujita está gruesa y está gruesa porque es que tiene ojito grande entonces por eso la estoy utilizando puntadita a un lado, puntadita al otro y de una manera muy sutil cerramos esto ojalá esta abertura quedara en la tapa trasera no como acá que me quedó en la tapa delantera pero aquí estoy tratando de hacerlo para que ustedes vean esto bien terminado luego cerramos bien y no se va a notar de hecho ya no se está notando y ahorita me toca desbaratarla bueno, díganme cómo les ha parecido la agenda. Si les gustaría hacer una, la ven fácil, difícil. Por aquí están llegando, no importa, pueden ver el video en repetición. De verdad que vale la alegría volverlo a ver. Es un trabajo que uno lo ve hecho y uno dice, pero ¿cómo lo harán? Todo es fácil mientras uno lo sepa hacer. Todo es sencillo mientras uno practique, le coja como el tiro, como decimos en Paisa, cuando uno le coge el tiro a las cosas, las cosas que se ven súper fáciles y quedan súper fáciles. Es que el que no sabe hacer algo, pues siempre le va a parecer difícil. Por ejemplo, a mí... Me ha parecido muy difícil aprender a tocar guitarra, pero porque no me le dedico. Donde yo me dedicara, nadie nació aprendido. Todo el que sabe algo es porque lo aprendió. Bueno, algunos tienen más facilidades para aprender que otros, no lo vamos a negar, pero desde que uno se dedique a las cosas, las saca. Bueno, acá se reventó el hilo. Como yo ahorita voy a desbaratar esto, yo lo estoy haciendo es para que ustedes vean que queda bien hecho. Yo ahorita voy a desbaratar y voy a, a rematar bien la agenda por dentro. Entonces no importa. Además que este hilo... ¡Ay no! ¿Qué se hizo la agenda? Este hilo no es resistente. Este es un hilo de coser normalito. Entonces con cualquier jaloncito que uno le pegue, él se revienta. No, si ustedes vieran ahorita, le di un ataque de tos al gato... Tremendo, y yo hasta lo miré y yo no le vi nada, cuando me vine para acá, que ya iba como a empezar, ya me iba como a sentar, adivinen qué, se estaba comiendo este hilo azul, y yo empecé, yo empecé a, pues yo vi una hebra que salía de acá de este cuarto donde yo estoy, y yo empecé a jalar esa hebra, y yo jalaba, y jalaba, y jalaba hebra, y en un momento ya la hebra estaba mojada, y más mojada, y más mojada, cuando de jalar la hebra apareció él, y yo no sé si era que él se había tragado todo ese hilo, y se lo pude sacar, y si ustedes vieran el enrollado de hilo que le salió, ay muchachas, eso me dio un susto ahorita, eso me puso como un poquito mal para la transmisión, la verdad, pero, pero bueno, pasó, sucedió eso y ya, pero ese susto me hizo dar el gatico ahorita. Bueno, aquí ya voy terminando. Miren que esta partecita también es muy fácil de hacer. O sea, uno es el que de pronto a ratos se enreda con las cosas, pero es también fácil de hacer. Entonces aquí ya vamos terminando. Hacemos un rematico. y dejamos por allá la hebra en, para cualquier otro lado menos que se nos vea ahí como el remate que vamos a hacer que aquí ya se enredó el hilo sacamos la hebra por aquí en otro ladito que no se nos vea bueno y toca pegar este moño lo vamos a pegar Voy a traer por acá la silicona para pegarlo porque no tengo hilo de ese en este momento. Por aquí ya voy. Le vamos a quemar las punticas los extremos a este moñito. bueno este quedó más grande con silicona líquida pegamos el moñito y miren que nos queda una agenda muy similar a esta otra Entonces miren que la agenda queda bien, queda con... Ay, yo no sé, esto tiene un nombre, muchachas, esto tiene un nombre, pero no, no, se me escapa. Acá quedó la otra, miren que ella quedó bien, no quedó tan, tan templada, tampoco quedó ancha. El moño debe quedar pegado donde es, no en otro lado. Y miren, miren esta tiene también las guardas así lo mismo que esta, entonces esta es la manera muy sencilla de hacer un forro para una libreta o para un cuaderno, voy a subir ya la cámara y, ay ah, yo tenía por aquí una cosa para hacer hoy, eh, tengo una rifa pendiente con las chicas del grupo de Telegram, las que participaron, vamos a coger las agendas para otro ladito, les voy a mostrar por aquí a Lili Corazones, les voy a mostrar al oso que es el bono, por acá lo ponemos también por un ladito y entonces eh, vamos a hacer dos rifas, una que es para las chicas del grupo de Telegram que participaron con Ani la gallinita alfiletera. Y otra que es la rifa que les voy a hacer a ustedes por haber estado hoy y van a hacer unos moldes de Lili Corazones. Entonces para Lili Corazones les voy a hacer una pregunta, ya se las voy a hacer y voy a traer la lista de, de Ani. Aquí tengo la lista de las que participaron con Ani, la gallina alfiletera. Vamos a hacer esa rifa, esa rifa primero. Aquí tengo los nombres de las participantes. Esta foto yo se las voy a colocar luego, porque por acá tengo otra lista ya con números. Entonces, por favor, alguien que me diga un número para saber quién gana unos moldes de Lili Corazones de las que participaron haciendo a... Ani la gallina alfiletera, un número del 1 al 39. Voy a mirar acá, voy a subir la cámara. Voy a mirar acá en el celular. ¿Quién me dice un número del 1 al 39? Por acá está Edna Margarita Trujillo, dice el número 15. Y el número 15, miren, aquí tengo la, el listado de las que participaron. Pero acá lo tengo con números y el número 15 es Rosa Contreras, entonces Rosa Contreras gana unos moldes de lili corazones. Y a ustedes, a ver, yo que les pregunto de todo lo que conversamos en el día de hoy. De todo de todo lo que conversamos en el día de hoy. Yo mencioné un sitio donde yo hice un curso de acolchados en Medellín. Muy fácil. ¿En dónde hice yo ese curso de acolchados en Medellín? Quien me conteste? Cuando yo mire, miren, no estoy mirando el celular. El celular lo tengo, miren, lo tengo al revés. La que yo vea cuando yo mire el celular, no la que conteste primero, se los quiero dejar claro. Recuerden también que el Internet tiene diferentes velocidades, entonces a algunas le llegará la respuesta primero que a otra. entonces la que yo vea. Yo hice un curso de acolchados en Medellín, en una entidad, y yo les dije el nombre. Entonces yo voy a mirar el celular en este momento y voy a mirar a ver quién dice por acá. Marta Cuadros, con fama. Muy bien, Marta, estabas muy pendiente. Entonces Rosa Contreras y Marta Cuadros me escriben a mi WhatsApp 300 6483 para mandarles los moldes de Lili Corazones. los videos, ya están acá en Mundo Rosy. Recuerden que hasta mañana está la oferta de Lili Corazones por 20 mil pesos con bono de regalo que es este oso, ya a partir del viernes Lili Corazones a otro precio y sin regalo. ¿Listo chicas? Bueno, me encantó haber estado con ustedes enseñándoles el, eh, enseñándoles el forro para la agenda, espero hayan captado como lo que les quería enseñar, espero ver muchas agendas. Qué rico que las hagan, que me las manden. Ese no va a ser reto, ni lo vamos a hacer en Telegram, no. La que quiera mandarme al WhatsApp una foto de su agenda, si la hace. Chévere, si le hace pues el forro a la agenda. Entonces recuerden que estamos por acá siempre pendientes de hacer un nuevo proyecto cada ocho días. Para la próxima semana les tengo un porta tijeras en pañolense. Muy fácil de hacer, casi todo, prácticamente todo a mano. Todo a mano entonces qué rico que me acompañen el próximo miércoles, el próximo miércoles sería, eh, hoy es 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de febrero, para que sigamos entonces poniéndole alas a la creatividad, entonces chao chicas, que estén muy bien, les agradezco mucho la compañía en el día de hoy.